Y la demanda agregada de la economía. Entonces, lo primero que vamos a determinar es, partiendo del equilibrio en el mercado de trabajo, vamos a conseguir la oferta agregada de la economía. Entonces, tenemos que hacer un pequeño matiz. ¿Por qué? Porque a partir de ahora olvidamos o dejamos, abandonamos el corto plazo. Es decir, ahora vamos a empezar con una economía dinámica. Y entonces, cuando los trabajadores negocian sus salarios, en la ecuación de determinación de los salarios, en el módulo anterior decíamos que tenían en cuenta el nivel de precios de la economía. Sin embargo, nosotros sabemos, ahora que ya tenemos perspectiva, tenemos más del periodo, sabemos que para negociar, la negociación se realiza antes de que uno reciba el salario. Con lo cual, vamos a tener que tener en cuenta los precios esperados a lo largo del año y lo vamos a hacer con expectativas adaptativas estos modelos se pueden estudiar con expectativas racionales o con expectativas adaptativas las expectativas racionales es pensando lo que va a pasar las expectativas adaptativas son nos adaptamos a lo que ha ocurrido en el, en el periodo anterior y al menos si en el periodo anterior subió un 1% nosotros negociamos una subida del 1% eso es lo que vamos a estudiar, expectativas adaptativas por eso vemos que ahora tenemos precios esperados, es decir, los individuos para negociar sus salarios tienen en cuenta los precios esperados y, como habíamos dicho, la tasa de desempleo y el conjunto de variables institucionales que aumentaban el poder de negociación de los trabajadores. No hay ningún otro cambio en la ecuación de determinación de los precios. El precio real al que los individuos empresarios van a poner sus bienes será para cubrir su salario y el coste que se salario que tienen que pagar a los trabajadores y el marca entonces del equilibrio entre estas, en estas dos ecuaciones lo que hacemos aquí es introducir el valor de los salarios en esta ecuación tenemos que los precios de la economía serán ¿qué ocurre? que como vemos para determinar una oferta agregada y una demanda agregada de la economía necesitamos el nivel de producción. Entonces, en esta ecuación que representa el equilibrio en el mercado de trabajo y que representa la oferta agregada de la economía, necesitamos introducir la producción y lo vamos a hacer a través de la tasa de desempleo. Los desempleados como L menos N partido por L, es decir, los desempleados igual a 1 menos N partido por L. Entonces vamos a representar esta oferta agregada. Pongo aquí su ecuación. Lo primero que nos vamos a fijar es que tiene despejado el nivel de precios. Esto tenemos que tener cuidado a la hora de hacer los movimientos a la derecha o a la izquierda. Dado el modelo de oferta y demanda regada, lo vamos a dibujar. Para dibujar la oferta regada, aquí tenemos producción y aquí tenemos precios. Nosotros estamos acostumbrados a tener aquí la Y, tenemos los precios. Es decir, cuando aumente o disminuya, será porque aumentan o disminuyen los precios. suponemos si que la población activa está constante, que es un supuesto de nuestro modelo, si aumenta el nivel de empleados, baja el nivel de desempleados. Si baja el nivel de desempleados, baja la tasa de desempleo. Si recordamos nuestra ecuación de determinación de los salarios, al tener una tasa de desempleo menor, los trabajadores tienen mayor poder de negociación y entonces presionan una vez que el empresario ve que tiene que pagar unos salarios más altos y que por lo tanto sus costes eran mayores para no perder beneficios pone unos precios más altos a los bienes y servicios por lo tanto un incremento en la producción provoca un incremento en los precios lo recogemos en el gráfico partíamos del punto es con una renta unos precios y ahora hemos dicho que si aumentan la producción, aumenta el nivel de precios. lo unimos y vemos que como era de esperar la oferta regada tiene pendiente positivo. Bien. ¿Movimientos en la oferta regada? Pues tendremos movimientos en la oferta regada cuando varíe el markup, es decir el margen de beneficio hacemos el mismo desarrollo que hemos hecho en el mercado de trabajo y lo uniremos vía negociación si los empresarios esperan precios más altos los, perdón, si los trabajadores esperan precios más altos pondrán salarios pedirán negociarán salarios más altos que les provocará entonces a los empresarios poner precios más altos en sus bienes y servicios Después la población activa la consideraremos constante, la producción ya hemos visto cómo influye, y Z, que de nuevo, si recordamos en el mercado de trabajo, era un conjunto de variables que aumentaba el poder de negociación de los trabajadores, entonces ocurrirá lo mismo, ¿vale? Y esos serán los movimientos en la oferta creada. Entonces podemos definir, para terminar, la oferta pegada como pares de valores de renta que mantiene en equilibrio el mercado de trabajo. Pasemos ahora a determinar la demanda pegada de la economía. Esta la tenemos ya muy sencilla porque hemos estudiado ya el, el equilibrio en el mercado de bienes representado en la IS, el equilibrio en el mercado financiero representado en la LM. Y la demanda pegada simplemente recoge pares de valores de renta y de precios que mantienen en equilibrio en equilibrio simultáneo a la vez, mercado de bienes y mercado financiero, es decir, cualquier variación en el mercado de bienes que provoque variaciones en la IS, provocará variaciones en la demanda agregada. Y cualquier variación en el mercado de dinero o en el de bonos que provoque variaciones en la LM provocará variaciones en la demanda agregada. Bien, entonces, nuestra demanda nuestra demanda agregada podemos decir que representa la suma, la unión de la IS más la LM Y entonces, a mí personalmente me gusta representarla así, de forma que veamos claramente que la demanda agregada recoge las dos. En esta demanda agregada vemos que tenemos, como ya hemos estudiado en el modelo ISDM, los principales componentes de la política fiscal y monetaria. De la política monetaria a través de la oferta de bienes y servicios, de la política fiscal a través del gasto y, como sabemos que el consumo depende de la renta disponible, es decir de la renta menos los impuestos, sean exógenos o sean dependientes de la renta, aquí tenemos representados los componentes de la política fiscal. Por eso ahora podemos trabajar política fiscal, política monetaria, con demanda agregada y en el modelo de, nada. de acuerdo, Bien. pasamos simplemente antes de pasar al siguiente punto. Vamos a representar esta demanda agregada, igual que hemos hecho con la oferta agregada. Tenemos eh, pares de valores de renta y precios que mantienen el equilibrio en el mercado de bienes y el mercado financiero. Importante ahora recordar, darnos cuenta de que los precios que hasta este momento hasta llegar al modelo de demanda y de oferta regada no tenían importancia porque los considerábamos como numerarios ahora son fundamentales. Una variación en los precios va a hacer que varíe la DM y va a hacer que varíe la demanda regada. que me mueva a lo largo más bien, pero va a tener una implicación y eso es importante porque entonces va a haber movimientos en el tipo de interés que voy a tener que buscar. Bien, entonces simplemente vemos que la demanda regada, como ya hemos estudiado que la IS que la IS tiene pendiente positiva, que la, tiene pendiente, perdón, que la IS tiene pendiente negativa y que la RM tiene pendiente positiva, en su unión vemos que su demanda de nada tiene pendiente positiva, es decir, un incremento en los precios va a provocar una caída en la renta o una caída en la renta va a provocar un incremento en los precios sin más. Aquí lo que vamos a estudiar detenidamente es, como digo, los efectos de la política fiscal y la política monetaria en este modelo, porque el resto de efectos, el resto de movimientos ya lo hemos hecho cuando hemos estudiado el modelo ISM. Bien, entonces vamos a unir la oferta y la demanda regada y vamos a ver qué efectos tienen estas políticas en el medio y en el corto plazo, que es lo interesante de, este, de esta parte. Una vez obtenida la demanda agregada y la oferta agregada, estamos en condiciones de determinar el equilibrio. Entonces, el punto E, equilibrio, donde la oferta agregada coincide con la demanda agregada, representa el equilibrio conjunto de toda la economía. Es decir, en este punto están en equilibrio el mercado de bienes, el mercado financiero y el mercado de trabajo. Y además, en el mismo equilibrio, en un equilibrio simultáneo. El mejor posible. Es decir, que al determinar la oferta pagada en el punto E, puede ocurrir que hayamos conseguido el nivel natural de empleo. Es decir, el desempleo existente en la economía solo sería el desempleo friccional. Sabemos que siempre hay un pequeño desempleo mientras uno cambia de trabajo, mientras encuentra el primer empleo. Si solo existe ese desempleo, Decimos que esa es la tasa natural de desempleo que es el, que equivale al nivel de empleo natural o lo que se llama nivel de pleno empleo. Si logramos en este punto el nivel de pleno empleo, entonces estaremos optimizando nuestros recursos y por lo tanto la producción que obtengamos será la producción natural o producción potencial, depende de los autores, le llaman de una forma o de otra pero simplemente es la producción que se alcanza cuando optimizamos nuestros recursos, es decir, cuando estamos a nivel de pleno tiempo. Y para este nivel de producción tendremos un nivel de precios dado. Nivel de precios que además podemos decir en nuestro modelo que es el momento en el que los agentes han ajustado sus precios, es decir, las expectativas que teníamos cuando estábamos negociando son las que hemos conseguido ajustarlas. Hemos conseguido que los precios reales coincidan con los que nosotros esperábamos. Por eso todo está estupendamente, todo está en su nivel mejor posible. ¿De acuerdo? Bien, esto sería lo ideal. Esto sería un equilibrio en punto E, un equilibrio a corto plazo que coincide con el equilibrio a largo plazo porque no podemos mejorar ya sin que alguna gente empeore, luego estamos en el óptimo Pero esto ocurre siempre, no tiene por qué. Puede ser que nosotros logremos este punto de equilibrio, vamos a llamarle ahora punto de equilibrio, y el nivel natural o el nivel potencial, esté a la derecha. Yo para. Eh, lo tengamos claro, denoto el nivel potencial con un, una barra encima de la producción esté a la derecha, eso quiere decir que no estamos utilizando de forma óptima nuestros recursos estamos produciendo por debajo, la producción está por debajo de la producción potencial fijaos que si la producción está por debajo de la producción potencial es decir no estamos utilizando todos nuestros recursos, ¿Y ¿qué recursos tenemos? el trabajo porque el capital no le tenemos en cuenta. Luego, quiere decir que hay desempleo. Luego, esto representa un desempleo en la economía. Y además, quiere decir que los agentes no han ajustado sus expectativas. Quiere decir que los precios esperados son menores que los precios reales de la economía. ¿Vale? Perdón. Los precios actuales son menores que los precios esperados. Voy a poner la E minúscula para que no tengamos... ¿eh? Los precios que hemos conseguido son menores que los precios reales. Por eso aún nos queda por aumentar. ¿De acuerdo? También puede ocurrir el caso contrario. Podríamos estar en el otro lado. Podría ser que la producción potencial, vamos a llamarla subcero para la diferenciarla de eso, estuviera a la izquierda, en este caso estamos hablando de sobreempleo. estamos sobreexplotando nuestros recursos por ejemplo estamos eh, contratando a individuos, haciendo horas extras sin que pagárselas o en el mercado negro, la economía está funcionando sobre, de forma que estamos sobreexplotando los recursos y en algún momento esa burbuja va a estallar es igual de negativo que el desempleo ¿de acuerdo? y en este caso estamos a la izquierda, bueno pues vamos a ver cómo la economía por sí misma cuando se dan estos desajustes se puede, se puede reconducir, tiene un mecanismo de ajuste automático que nos reconduce al equilibrio y entonces vamos a hacerlo eh, utilizando la intervención del sector público con una política fiscal y con una política monetaria que nos, nos separa del equilibrio perfecto y cómo la economía vuelve. Así podemos hacer corto plazo y medio plazo. Vamos a intentar aclarar los conceptos de espacio. Entonces, imaginemos para eso, porque esto realmente es lo interesante, imaginemos que nosotros estamos en el punto E y estamos en un equilibrio en el que la producción coincide con la producción potencial. Vamos a ponerlo así. Simplemente un poco para marcar el nivel Por lo que sea, hay una intervención del sector público de política fiscal expansiva en cualquiera de las versiones que hemos estudiado en temas anteriores. Incremento del gasto público, disminución de los impuestos. Hay una política fiscal expansiva. Esa política fiscal expansiva, no nos paramos en detalles, ya lo sabemos, hace que la IS se desplace a la derecha como la demanda agregada es la suma de la IS más la LM, eso hace que la demanda agregada también se desplace a la derecha nos desplazamos a la derecha de forma paralela no nos queremos meter en esos detalles queremos ver los resultados, que es lo interesante y entonces se da un nuevo punto de equilibrio porque inicialmente al aumentar la producción si nos fijamos en la IS, aumentó el consumo si nos fijamos en la inversión como la inversión también depende de la producción ha aumentado la inversión por el lado de la producción ¿vale? consumo, inversión, nos queda el tipo de interés ahora lo miramos, el gasto público aumentó luego hemos generado déficit público vamos a ir con el punto pues. Los precios disminuye la oferta de dinero. Si nosotros quisiéramos, si estamos aquí, disminuye la oferta de dinero. ¿Qué ha pasado con el tipo de interés? Ha aumentado. ¿lo veis? Entonces ha aumentado el tipo de interés. Luego, al subir los precios, ha aumentado el tipo de interés. Y al aumentar el tipo de interés, ha bajado la inversión. Entonces, privada. No lo sabemos, necesitamos números. Aparentemente no podemos decirlo, simplemente que los movimientos de los gráficos decimos que no sabemos, por el efecto de autofinanciación sube, por el efecto de financiación ajena disminuye. Tendremos que ver esas propensiones marginales a invertir, cuál tiene más fuerza y podremos determinar si números no. Bien, yes. todo esto lo, hay. lo habremos estudiado despacito en modelos anteriores, pero ahora hay que unir todos los Vale, entonces, esto es lo que ha pasado fundamentalmente a corto plazo, porque además, como estamos en economía cerrada, de exportaciones e importaciones lo podemos decir. Pero, ¿qué es lo que más nos importa a nosotros ahora? ¿Qué ha ocurrido? Nos fijamos en el gráfico y lo que ha ocurrido es que nos hemos separado del nivel potencial. ¿Sí o no? Bueno, nos hemos separado del nivel potencial. Ahora nuestro nuevo equilibrio S1 es no está sobre el nivel potencial ahora la producción es mayor que la producción potencial y por lo tanto los precios han sido mayores que los esperados ¿sí? a partir de este momento en la economía lo que se llama el mecanismo de ajuste automático que año tras año nosotros lo vamos a hacer de golpe esto es año tras año en el proceso de negociación salarial aunque nosotros lo vamos a hacer de golpe entonces ¿qué ocurre? pues que los, los negociadores de, de salarios los trabajadores ven que los precios son superiores como tenemos expectativas adaptativas, creen que eso va a seguir ocurriendo. Si eso sigue ocurriendo, van a, poder, van a perder poder adquisitivo. Por lo tanto, presionan al alza sus salarios. Al presionar al alza sus salarios, los empresarios ven que sus costes van a ser más altos. ¿Y qué hacen? Ponen precios mayores. Con lo cual, la oferta de a la izquierda, es decir, aumentando los precios año tras año, ¿hasta, qué? hasta que en el largo plazo se logre un equilibrio final donde de nuevo hemos llegado al nivel potencial y los precios se han ajustado con las expectativas. Esto se llama un mecanismo de ajuste automático. Y ha ocurrido con porque ha habido algo que nos ha separado, en este caso se nos ha ocurrido un ejemplo de política fiscal monetaria exactamente lo mismo ocurriría si hacemos una política monetaria expansiva porque ocurriría lo mismo, si la hacemos restrictiva también se activa el mecanismo de ajuste automático al contrario, esto es lo interesante, entonces ¿qué ocurre al final? ocurre que en el equilibrio final Como los precios han aumentado, exactamente igual que antes, como los precios han aumentado, la LM se ha desplazado a la izquierda y ha hecho que los tipos de interés también sean más altos. Luego, esta política fiscal sin ninguna otra intervención a largo plazo nos ha llevado a tener precios más altos, tipos de interés más altos y el mismo nivel de ¿Qué ocurre en la vida real? Pues que esto es año tras año y entre medias las, los gobiernos también pueden tomar medidas para llegar a la, a la producción potencial a través de la oferta o a través de la política monetaria o a través de la política fiscal. Así, todos los casos, de política monetaria, de política fiscal, con pleno empleo y con desempleo, así como el caso particular en el que la oferta ganada se ve afectada por la variación en el precio de las materias primas. Lo tenemos hecho con todo detalle y espero que tras esta explicación os sea sencillo de, de entender. Y con esto finalizamos el curso fundamental de macroeconomía, esperando que haya sido de vuestro agrado y de